Bienvenidos, buenas tardes. Quiero agradecer a Bernard Roach el que haya decidido empezar su ciclo de conferencias en Barcelona. Se inicia hoy y ya haciendo conferencias de manera periódica cada vez que venga a España o en concreto a Barcelona. Gracias. Está ya apenas llegado desde Italia y entonces me gusta mucho esta conferencia porque uh, yo soy un apasionado de la, de la historia, de la historia antigua en particular. Y llevar esas conocencias, conocimientos, de 2000, 3000, 4000 años atrás hasta hoy, es una, realmente para mí es una cosa muy importante porque uh, en aquellos tiempos la gente no era muy diferente de nosotros. <ríe> y las. Uh, la sabiduría de aquel entonces sirve todavía para hoy, creo, y aún más para hoy. Y creo que, aunque son uh, terapias muy antiguas, son muy actuales. Además, me gusta mucho porque aquí estoy un poco a casa, porque yo cuando crecí, uh, crecí en un monasterio tibetano, mi madre es una monje tibetana, y entonces pues crecí en este ambiente, pueden imaginar el resultado sobre mí. <risa> Ya explica un cierto número de cosas. Entonces, uh, aquí estamos en, uh, en el gompa, que quiere decir un templo de, de, para realizar las ceremonias, y eso es muy importante, y me gusta mucho que la Casa del Tíbet me haya acogido en un lugar así importante, porque es como hacer una conferencia en una iglesia. Y eso es uh, acogerla así, es uh, una cosa muy, muy bonita uh, de su parte. Quisiera hablar del equilibrio del ser, pero ¿ustedes todos llegan a ver Sí, más o menos, vale. Alors, Bienvenidos a todos. Quisiera, más que una conferencia, hacer una aventura, un viaje. Un viaje para comprender lo que es hacerse sabiduría antiguo, pero sobre todo para conocer nosotros mismos. Vamos a hacer un viaje al exterior, pero sobre todo al interior de nosotros mismos vamos a inventar, encontrar mundos, cosas increíbles, porque realmente, uh, yo que me, de noche me leo el libro de los muertos uh, egipcio <risa> y me, libro, me leo todo eso, es como si me cuento cuenta de cuánto la actualidad de hoy es igual a mil años atrás. La humanidad no ha cambiado mucho, hemos cambiado tecnología, hemos cambiado móviles, y bien, todo el resto, pero las cosas fundamentales de nuestro ser, esas no han cambiado. Entonces, uh, bien, esto es uh, el uh, Papyrus de Smith, que es uh, el uh, principal uh, papyrus, que, uh, papyrus? papyrus, ¿dice? papyrus que, es, uh, que habla justamente de, de, la, uh, de todas las técnicas uh, antiguas uh, egipcianas son uh, más o menos algo como uh, 200 páginas pero aunque si puede, podemos comprender las, las palabras pero muchas palabras son tan enigmáticas porque para ellos tienes que pensar egipciano tienes que comprender que el mundo es uno y que no hay separación entre tú y lo demás todo lo que sucede al de, fuera de ti es igual a lo que sucede dentro de ti entonces para aprender los hieroglíficos me tomó mucho tiempo para poder leerlos. pero no es leer los, los hieroglíficos que son difíciles leer eso es más fácil lo más difícil es poder comprender el, pensar, el pensamiento que hay detrás el pensamiento es muy original primera cosa es no hay diferencia entre lo que sucede a ti y lo que afuera de ti y lo que sucede dentro de ti entonces no, la conciencia no es identificada con el cuerpo pero la conciencia en este momento ustedes están, piensan que están dentro de ustedes es cierto pero cada vez que pensamos en nuestras vacaciones estamos también un poco en el lugar de nuestras vacaciones pero estamos todavía aquí ¿cómo podemos ser allí y aquí en el mismo tiempo? porque para el egipciano y yo eso es, estoy donde estoy pensando de ser si pienso de ser en mis vacaciones no estoy aquí estoy en mis vacaciones entonces para ellos esto es una habitación de hotel que llevo en mi vida y después de esta, de esta vida pues dejo mi habitación de hotel y voy saben que los egipcios creían en, en la reencarnación entonces para ellos pues si vas de un mundo al otro pero tu conciencia no está identificada con tu ser y más tú te identificas con tu cuerpo y más dificultad tienes a morir más dificultad tienes a pensar ¿por qué no llegas a, a pensar más allá? que tu alrededor de las llegas a hablar solo de ti mismo de lo que te sucede a ti y entonces eres el centro de tu vida pero eso significa que tu conciencia ya no viaja más y la muerte para un egipciano no es la muerte física la muerte para un egipciano es la muerte del alma es cuando tú no viajas cuando ya no te mueves eso es un concepto muy importante de moverse quisiera hablar, fíjense en esto, esto esta estrella que es un obelisco que se encuentra en el templo de Karnak carnaje en, en el centro de Egipto. Ven aquí el faraón que va, eso es su hijo aquí, y le hace le pone las dos manos. Una mano sobre las espaldas, una mano sobre la, la, la cabeza. Es la mayor bendición que hay. Quiere de decir, cuando va a bendecir a su hijo, dice, primero, no te no te cierres a una relación más grande de ti mismo no te cierres porque eres un pedacito de una conciencia superior no eres una parte de una grande conciencia que se puede mover en todos los lugares no te identifiques no te pierdas de vista que estás siempre en conexión con Dios no hay separación entre Dios y ti mismo tú eres una pequeña chispa de grande sol central y lo que puedes hacer las grandes cosas que puedes hacer solo si te recuerdas que eres parte del de gran sol central y ahí puedes decir una cosa importante no tomarte toda la carga sobre las espaldas porque no eres Dios eres una parte de Él pero deja a Dios lo que es de Dios lo que tú no puedes hacer acepta de, ser, de dejarlo a Él y lo que tienes que hacer con un chispa de Dios, hazlo. Es la cosa importante, porque para el egipcio la, la enfermedad viene de vivir a mitad, a mitad. O sea, muchas veces queremos cambiar las cosas, pero no tenemos la fuerza de hacerlo. Y tampoco tenemos la fuerza, que es algo más grande, de aceptar que no podemos cambiar las cosas y nos quedamos siempre a mitad siempre que viene este enojo este ah, está nervioso porque no llegamos a cambiar las cosas no tenemos la fuerza de cambiarlas no tenemos la paciencia de aceptar que no podemos cambiarlas y eso es la, la raíz de muchas nuestras enfermedades porque nos quedamos siempre a querer cambiar pero el otro, el otro Muchas veces el marido, la mujer, los hijos, tienen su vida, algo lo podemos cambiar, cierto, pero muchas cosas no las podemos cambiar. Cuando tenemos más de 20 años, la personalidad sea un poco estabilidad y entonces es más difícil cambiar. Es importante poder escoger dos vías sanas para el edificio, cambiar o aceptar y no cambiar, pero aceptar no cambiar necesita más fuerza que cambiar y muchas veces el perdón el aceptar nosotros pensamos que es una cosa de de una persona que no tiene, no tiene fuerza interior pero necesita más fuerza interior para decir eso no lo puedo cambiar para no quedarnos en el pasado la vida es constante movimiento no hay nada en la vida que no sea con un nacimiento y una muerte, aparte de alma. Entonces, todo lo, que, todo lo que existe en la vida tiene un inicio, un impreso y una fina. Y lo importante es que es una grande rueda y la conciencia es el eje de la rueda, es la que va a hacer todo ¿cómo se girar alrededor de la, del eje y es eso es importante comprender que el mundo para un egipciano es un eje, nuestra conciencia y, y pasa de aquí y todo el mundo saber que todo empieza y se acaba y algo que no se acaba significa que estoy haciendo giros dentro de mí no voy adelante y si no voy adelante quiere decir que no estoy en mi eje entonces, muchas de las prácticas egipcianas es regresar a mi eje, ¿quién soy? La pregunta principal es la de, en la reacción indiana de Ramana Narshi, ¿quién soy? Y constantemente cuando alguien, cuando algo se repite en tu vida, tienes que pedir, ¿quién soy? Porque si sabes quién eres, todo el resto sabes que está más allá que tiene que empezar, tiene que acabar entonces va a ser movimiento Todas las cosas más duran, las que duran más son las que más se mueven y es por eso que siempre si no hay movimiento que el egipcio decía si tú estás enfermo ¿con quién? estás sin guerra en la guerra la enfermedad es una guerra para los egipcios. Entonces, la primera pregunta que hacía el médico egipciano a sus pacientes 3.500 años atrás ¿con quién o con qué cosas estás sin guerra? y para ellos la guerra es cuando las cosas ya no se mueven quiere decir que no has tratado o de ganar o de perder y estás constantemente en una guerra que dura demasiado la guerra en sí no es mal pero una guerra que dura demasiado Implica decir que hay que moverse, te estás quedando atacado, atacado en una situación que no puedes acabar. Entonces, la segunda mano, perdón, la segunda mano es las espaldas: es decir, no te, no te preocupes, toma lo que es para ti, toma sobre tus espaldas, pero lo que no es tuyo, no lo tomes. Eso es una cosa muy importante. Y somos especialistas para tomarnos no solo los problemas nuestros pero también los problemas de todos los que están alrededor que con mucha generosidad nos dan sus problemas, sus dificultades y las tomamos sobre nuestras espaldas y es importante, no sé si me oyen bien, ¿no? El es importante poder aprender que esas espaldas están hechas para tomar las cosas que quiero tomar y esas las tengo que tomar fino al final. Se llama responsabilidad. Es una cosa que hoy no está de moda. Pero para el cristiano, si tú dices sí, que tú sí sea un sí. Si tú dices no, que tú no sea un no. Pero si tú dices sí, tienes que tomarlo y ir hasta el final. ¿Por qué? Porque si no, la enfermedad es de pensar a mitad de no ir al final de lo que pensamos. Y si tú no vas al final de lo que piensas, no vas a darte cuenta si es justo o no es justo. Y el único modo de saber si es justo o no es justo, es ir hasta el final de un pensamiento, de pensamiento. Si tú no piensas hasta el final, ya sabes, me equivoqué, no me equivoqué. Pero al menos te das cuenta. Pero el mundo está lleno, ya lo decían 3.000 años, años atrás. El mundo está lleno de personas que piensan bien, pero en la materia, en el concreto, no llega, porque es demasiado difícil. Si tú piensas bien, es fácil, pero hacer bien, eso es otra cosa. Entonces, lo que vamos a aprender, vamos a hacerlo, pero realmente una cosa que es, es muy importante, me recuerdo de mi madre, que es monje budista, como lo dije, y que regularmente tiene un monasterio que tiene gente para un mes, 15 días, un año, diez años, para hacer el punto de su vida después de una separación, después de una dificultad de la vida. Entonces vienen y se tienen una casa, cada uno es autónomo y vive su vida normal en los bosques. Entonces cada casa tiene cinco minutos de distancia entre las casas. Y me dice, Hace diez años la gente venía y no tenía problemas de quedarse un mes, dos meses, para comprender, para integrar. Y ahora, después de cuatro días y medio, la gente se va. Le dije, ¿cuatro días y medio la gente se va ¿Y por qué? Y dije, pues, para empezar la gente es, es siempre igual, la gente empieza a decir, pues yo ya no llego en mi vida porque es culpa de mi madre, es culpa de mi padre es culpa de mi marido, mi mujer mis hijos, la sociedad mi trabajo, por dios después de cuatro días y medio sin internet, sin móvil sin teléfono solo con libros pues ¿de qué es la culpa? y ese es el grande paso egipciano. es estar en el eje significa mirarme adentro. Y eso es lo que muchas veces no miramos. Mirar al exterior, muy fácil. Mirar dentro, menos fácil. Es por eso que quisiera hablar de este bonito vaso que se encuentra en el Museo del Cairo. Uh, uh, es uh, de Tutankham. Es un vaso de uh, perfume. Es un perfume. Son todos uh, de perfumes uh, y de aceites uh, de terapia entonces, es realmente uh, todo lo que usaban para hacer curaciones y esto uh, es el resumen de todo el enseñamiento de las terapias egipcias, y me gusta mucho bueno, uno porque es muy bonito, pero después porque es una cosa que es, uh, tiene todas las significaciones que voy a explicar uh, primero a ver, aquí voy a hacer un pequeño zoom vamos a ver que hay diferentes uh, flores ven que aquí, esto es la flor de uh, papiro el papiro hace esta flor okay. uh, flor de papiro y que es la parte norte del Egipto y esto es el flor del lotus que es la parte sur del Egipto entonces, <coughs> ven que Dos hombres son api, se llaman api porque son mitad uh, hombres, mitad mujeres. Tienen un seno y el otro no. Tienen un pecho y otro no. Son mitad hombres, mitad mujeres. Con nosotros. Entonces, la energía que sube la derecha, la derecha del es la acción, es hacer. Esos, es, estamos especialistas en el occidente, hacemos, hacemos 10.000 cosas juntas. Esto es, entonces muchas veces el hombre va hacia, hacia la acción hacia el exterior y el otro ven en el papel que va hacia el interior, hacia el eje, el eje que es este. Y después una acción va hacia la parte izquierda que es la reflexión. Entonces parte izquierda aquí, izquierda si me pongo acá. ¿eh? Izquierda para mí, derecha para mí. Entonces, izquierda es la reflexión. Derecho es de la acción. Si tú haces una acción, entonces para la acción tienes que tomar tu momento para después de acabar la acción, sea el exterior, el solida, sea el interior, tiene que dar una reflexión. ¿He hecho bien o no he hecho bien. Es la cosa justa, no es la cosa justa. Es lo que hacen los romanos. Saben, los judíos también lo hacían. Después de hacer una acción importante, y tengo que lavar las manos. Era un gesto simbólico, ¿no? De purificación. Pero, al, más allá que la... ¿Saben Pilato? ¿Ponso Pilato? Cuando se lavó las manos después de Cristo, no es que lo, hacía, lo hizo solo porque era el Cristo. Era una costumbre romana, después de cada cosa importante, te lavas las la manos. Para quitarte de encima una cosa y abrir un nuevo capítulo de tu vida. Y eso es una cosa que no hacemos. O sea, empezamos. Antes de acabar algo, empezamos la, la, la otra cosa. Y otra, y otra, y otra. Y es, empiezas del día y tienes que ir a ir en banca. Pero antes de ir en banca, te das cuenta que las llaves las has dejado en un lugar equivocado. Entonces te propones las llaves, las pones en otro lugar. Y te das cuenta que te has olvidado de, dar, de comer. A la y vas así de, de una cosa a otra y te das cuenta que al final del día te dices... ¿Qué he hecho hoy? Es una pregunta difícil porque muchas veces la, la, seco, la respuesta es no me recuerdo y si no te recuerdo lo que hace hoy significa que has sido demasiado a derecha y no bastante a izquierda y entonces para el pensamiento egipcio si tú utilizas lo que está de derecha a izquierda entonces, tu reflexión, tu modo de pensar, fíjense, esto que vas a comprender va a servir a hacer que tu, tu modo de ser va a cambiar. Porque has aprendido, vas crecido. Porque la única cosa importante para el egipcio es crecer. En el momento de tu muerte, para el egipcio, la única cosa que cuenta es cuánto has crecido. Si, si te quedas inmóvil estás muerto vivo entonces, es cuánto has cambiado cuánto has mejorado en tu vida eso es lo que cuenta, lo demás te has casado, no casado cuántos hijos, eso no tiene mucha importancia la única cosa importante es beneficio, es cuánto has crecido dentro de ti entonces después ven que una, una vez que crecido va a ayudar de vez en cuando, a cambiar mi modo de, esta, mi modo de, de integrar, de, de pensar una segunda vez, una tercera vez, cada vez voy a mejorar mi modo de pensar. Y fíjense que hay una que sube y la otra que baja. O sea, que cada acción me ayuda a conocer mejor mi conexión con Dios, o sea, qué es lo que es justo, lo que es equivocado, y me ayuda a pensar más concreto más con la tierra. Entonces, tiene las dos, las dos valencias. Si tú haces la, la acción justa, te permite decir en conexión, y en conexión arriba y abajo. La misma cosa a derecha. O sea, que si pienso justo al exterior o al interior, me va a llevar a tener la acción justa. Entonces, si yo llego a pensar antes de hacer, Mejora mucho mi modo de, de hacer. En vez, la, la, la mayor parte de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos antes de pensar. Y eso hace que hacemos muchas cosas, pero en definitiva, ¿cuántas cosas realmente hacemos? ¿Cuántas cosas importantes en nuestra vida no hemos hecho? Pocas. Me recuerdo, porque es un maestro uh, que me ha dicho, decía, el 80% de lo que haces en tu vida es lo decía, acciones y pensamientos basura es un poco extremo, pero tiene algo de verdad muchas cosas cuando te das cuenta la noche, antes de dormir si tú te fijas en tu día dices, ¿qué cosa realmente hoy he hecho y que ha sido importante para mí? háganse estas preguntas van a ver que la respuesta duele al inicio pero después <risa> si la hacemos regularmente <risa> nuestra vida cambia ¿quedó claro para todos? ¿sí? ¿quedó claro? En este ¿concierto? <risa> os dije, tenemos que pensar en para comprender estas cosas <risa> porque realmente solo los egipcios llegaron a eso entonces, voy a ir más allá uh, ven la parte de arriba no sé sea, si ¿se la ven aquí Esta es la parte de la sabiduría. O sea que, si tú llegas a hacer eso en tu vida, tienes las dos sabidurías esenciales, que son la sabiduría del saber, del ser, y la sabiduría del hacer. Las dos grandes sabidurías. O sea que, para el egipciano, hay mucha gente que tiene mucha sabiduría en el hacer, pero no sabe. Y muchas personas que son, tienen una sabiduría grande en el ser, pero no saben cómo hacer. Como aquí en Occidente, estamos, tenemos una gran sabiduría con el hacer, porque el a hacer móviles, impresionados uh, pantallas de televisión increíbles. Pero no sabemos, no sabemos tomar el tiempo de ser. Y en India, en China, en, muchas veces son especialistas, especialistas en el ser, pero en el concreto no saben cómo hacer. Y la cosa importante del hombre equilibrado es el que tiene las dos sabidurías. Y por eso quisiera hablar de San Francisco, Sesco, porque ha hablado de eso de un modo muy, muy bonito. San Francisco de Asís. ¿Conoces, no todos, San Francisco de Asís? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Que decía, un hombre que trabaja con sus manos es un obrero. Un hombre. Que, son, que trabaja solo con sus manos. Un hombre que trabaja con sus manos y su cabeza es un, uh, artesano, artesano, es un artesano. ¿Por qué? Se hace preguntas. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y entonces este artesano, probablemente tendría que hacerse preguntas y mejorar lo que está haciendo. Eso son es dos sabidurías. Pero dijo la cosa más importante no es ni el obrero ni el artesano pero el hombre que trabaja con sus manos su cabeza y su corazón eso es un artista y creo que nosotros tenemos que ser artistas en nuestra vida, porque el cerebro va muy bien se puede desarrollar mucho hice tres uh, tres cursos de ingeniería ese telecos, física y mecánica, puedo decir que entonces conozco bien la, la cabeza, pero no me ayudó en los momentos difíciles de mi vida. De mi vida no me ayudó. Lo importante es integrar las manos, la cabeza, pero sobre todo el corazón, y eso es la vía que nos enseña San Francisco de Asís, que nos enseñan los egipcianos, la vía del corazón. O sea, cuando tú has desarrollado la sabiduría del hacer la sabiduría del ser, entonces se desarrolla la Vida del Corazón y es la única vía que, es, que nos lleva hasta Dios, o sea, a, a poder tocar el sol, recordarse de quién somos. Entonces, la Vía del, la vía del Corazón se acaba por este uh, animal que, este, que es una… ¿cómo se llama? No, es el que come los... Uh, la buitre, la buitre, el buitre. El buitre. El buitre. El buitre. O sea, el máximo para un egipciano es el buitre. ¿Se dan cuenta? Bueno, también el, el budismo, eh, el buitre es muy importante para el budismo tibetano. ¿Por qué? Porque si hay que pensar egipciano, eh, para comprenderlo. ¿Por qué? El buitre es el que come lo que está muerto, para darle una segunda vida dentro de él mismo. Entonces, la vía del corazón no es de cambiar el mundo. La vía del corazón es por llevar lo que está muriendo a la ser de nuevo. Y eso es nuestra vía. Es la vía de la salud. Es la vía de no ir a siempre llorar lo que sucedió qué pasó, qué mal, qué, qué lástima esto y otro es cómo puedo hacer yo para transformar lo que está muerto en vida y es realmente el mensaje muy importante que tenemos, que creo que hoy en día es muy importante para los budistas en que ellos consideran mucha importancia en el y para hacer eso necesito dos fuerzas que son las dos hermanas que lo ven aquí que son el, se llaman Isis y Nertis. Uh, uh, Isis, ¿en español? Isis. Isis. Isis y su hermana Nertis. Dos hermanas que son ya las, uh, las alas así, para significar el respiro. La ala arriba, inspiro. La ala abajo, respiro. significa que en el hacer en el, y en el ser necesito respirar para llegar a dar vida a lo que muere necesito respirar respirar, lógicamente tenemos que respirar para vivir porque si alguien no respira en esta sala tendría problemas pero no, no veo nadie azul entonces es también así pero no es respirar solo con, con la nariz es respirar nuestra vida es constantemente cosas nuevas inspirar cosas nuevas es el trabajo que vamos a hacer en de la conferencia o sea, un, hacer un trabajo sobre nosotros mismos para que lleguemos a entender mejor esta la vía del buitre la vía del dar vida a lo que estamos yendo y entonces <ríe> es el respiro, respiro, inhalación exhalación cada cosa que van a hacer no la puedo tener la tengo que dejar cada cosa que llega en mi casa no la puedo acumular porque después no puedo vivir en casa porque estoy lleno de cosas <risa> tengo que, cada cosa que llega en casa tengo que, tomar de mi casa y darlo a alguien más no puedo acumular porque llega el momento en que mi muerte en que no podré tener nada entonces, constantemente comprender que la vida es siempre recibir, dar dar y recibir si nosotros somos sentidos únicos y que hacemos solo recibir hay un momento en que la lógica no es del equilibrio y no está y entonces la base de nuestra vida para estar en salud es constantemente recibir dar, dar para recibir recibir para dar si tú no recibes, no puedes dar y si no notas, no recibes entonces es la grande ley el karma si quieren como es, para utilizar un término uh, uh, indiano tibetano pero es, esta lógica viene que va a tomar la pluma la fiuma. Y, es, y si tú sigues, sigues la lógica del dar y recibir tu corazón en el momento de tu muerte será ligero como una pluma si tú tienes pesanteces sobre tu corazón, quiere de decir que tu corazón no respira. Y respirar es, uh, voy a hablar del Islam, porque es un grande maestro, Sufi, uh, que se llamaba Rumi, Rumi, no sé si no de de Rumi, que es un contemporáneo de San Francisco de Asís. Y Rumi decía, mira, ves una mano cerrada y una mano abierta. Son las mismas cosas, pero la manucerada, allá, tiene, cuando tienes, pierdes todo. Si tú das, jamás perderás. Es por eso que, por ejemplo, dice, la causa, el decía, la causa de muchos problemas de la pareja, son el hecho que queremos dominar el Como dice, te quiero es muy es... no quiero decir más Me han entendido. pero es el te quiero español que es, eh, es fuerte pero también es bonito también porque... es como, te quiero el sangre pero es, es también una posesión y si tú quieres que alguien se vaya lo tienes que poner en jaula. Si lo pones en jaula, pues estás seguro que después de poco tiempo tus hijos, tu marido, tu mujer, lo que sea, se le van. Porque no le dejas vivir, no le dejas respirar. Es por eso que la base de todo eso es respirar. Respirar para ti, respirar para los demás, respirar para todos. Pero constantemente recibo, te doy. Y aunque ayudas a una persona, si le das algo, tienes que pedirle un cambio algo. No tiene que ser dinero, pero tiene que ser algo que ella te pueda hacer. Y os puedo decir que esto es una cosa muy verdadera, porque yo he ayudado en mi vida tantas personas, pero puedo decir que las personas que más me han después herido son las personas que he querido más. Y después he pedido, ¿por qué me has herido? y una vez me contestó una cosa muy bonita me dijo, te he herido porque me he olvidado tan, tanto que yo no podía darte las gracias, era demasiado y yo sentía como un peso que tú me ayudas siempre, siempre, siempre y no sabía cómo hacer para agradecerte y para eso hacía un peso y yo te quise hurtar porque no sabía cómo hacer para quitarme porque me estabas hurtando tú del tu, de, de demasiado ayudo, de la ayuda, y eso es una cosa muy muy importante. Comprender que tienes que encontrar un modo para que el otro te pueda ayudar, para que no se siente en culpa de demasiado ser ayudado. Es todo, la vida es todo un rastro, y eso lo encuentras 3.500 en en años atrás. Aquí está marcado Tutankamon, no lo tradujo es el uh, símbolo de Tutankamá. Y entonces, uh, el, uh, los egipcios decían, este hecho de ir de izquierda a derecha es lo mismo que nuestro cerebro. Nuestro cerebro, ¿no si saben que el brazo de, de derecho, la pierna derecha, todo está controlado por el cerebro izquierdo. Y que toda nuestra parte izquierda está controlada por el cerebro derecho. ¿No saben eso, no? ¿Todos lo saben? No que la natura se ha ocupado una cosa tan complicada? ¿No era más sencillo poner lo que está derecho a ver Porque no se sé, te dan cuenta del número de cables que tienen que cruzarse ¿eh? y que, pero un cable quizás no que cruzar mal y se queda en lugar equivocado. No, todo está perfecto. Pero dice, la natura de nuestro cuerpo refleja las leyes más arriba. Y por eso el cerebro está así, porque... Todo lo que tenemos que pensar, lo tenemos que coger, lo que hemos hecho, lo tenemos que pensar. Todo lo que hemos pensado, lo tenemos que hacer. Es por eso tenemos tantos dibujos de la alquimía. Eso es uh, Tomás de Fuinas, uh, 1430. Bien. El hombre, como el happy meta, mujer meta-hombre. Acción, la parte izquierda. Reflexión. y ven la tierra, el respiro el respiro de la tierra que sube es una cosa muy importante es que los uh, egipcios pensaban que la tierra nos va a regenerar constantemente con vibraciones que suben en nuestras piernas no han sentido jamás una pequeña vibración en las piernas que suben para ellos era el comer es la tierra que nos da de comer entonces, por ellos la, la así, como una fuerza. Entonces, el pensamiento egipciano ha continuado en el, los siglos. Ver esto es, uh, es una cosa que es más antiguo que los egipcianos. Viene de la eh, civilización de Akkad. Son 4.500 años antes de Cristo. Entonces, son 6.500 años antes. Se cuenta un poco. Uh, es la civilización de Akkad. Akkad, y ven el mismo serpiente que se cruza. Lo que tienes es que ser va a ser, hacer, ser, ser, hacer, hacer. Y que es el símbolo, hoy en día, de la medicina. Es el símbolo de, de esculapio. esculapio. Esculapio, yo escribo esculapio, que los símbolos de los médicos hoy en día es esto, ¿no? Y ven aquí una habitación son cuatro mil años antes de Cristo. ¿Se dan cuenta poco del tiempo? Entonces, uh, <coughs> ven aquí, el escorial puse una cosa de la dije, no, no. Esto <risa> es un uh, dibujo de pintura del siglo X, no antiguo, que está en el escorial. Si ustedes van en el museo del escorial muy bonito. Uh, bueno, quizás aquí alguien no quiere ir al escorial porque está un poco lejos, pero... Eh, por otras razones que no estoy aquí a explicar, pero ven, ven la serpiente que está constantemente. Y fíjense en Adamo, Adamo y Eva, fíjense en mirada que tienen los dos, me gustó tanto. ¿Qué estás haciendo? Y los dos que están en la ¿la ven? Y esto es realmente el constantemente ir desde hacer el hombre a integrar la mujer, hacer integrar, en los dos lugares es el mismo pensamiento egipcio en el siglo X Lo ven aquí, en 1498 Thomas Aquinas que explicaba, el lugar de nación, ven va a tocar el lado mujer cada uno de nosotros tenemos un lado hombre y un lado mujer las mujeres, hombres mujeres que somos para Tomás Aquinas somos los dos un poco una mayoría hombres, si somos hombres, una mayoría mujeres, si somos mujeres, pero tenemos dentro de nosotros los dos aspectos. Y entonces, muchas veces, la nueva salud es que no nos encontramos entre nosotros mismos y la nuestra pareja interior es el reflejo de nuestra pareja, la pareja exterior. Si nuestra pareja interior va bien, se piensa que la pareja exterior va, va bien, pero si no va bien la nuestra pareja exterior, quizás. Quiere decir que dentro de nosotros, entre el aspecto masculino y el femenino, no hemos integrado no, los dos. Y entonces ven aquí el león, la acción. Y aquí es el grifón, el grifón que femenino, ven la feminidad, es nuestra parte frágil, nuda. Pero la, la parte femenina nuda, la luna negra, <coughs> tiene el sol dentro su protección. O sea, la mujer utiliza la protección no. masculino cuando una mujer se quiere proteger empieza a decir eso, eso, eso entonces empieza a ser masculina muchas veces y el hombre cuando se difiende fíjese la luna las tres lunas aquí y entonces la de Latina decía la vía de la salud es hacer encontrar tocar el corazón de los dos sin escudos quitarse los escudos de encima porque hasta que estamos protegiéndonos no podemos ir adelante y estamos no llegamos a comprender pero la primera cosa es la escucha de nosotros mismos es por eso que integra, siempre, es la integración de es conocimiento, siempre tomas de ginas y hasta llegar hasta el hombre el bebis que era el ideal de la historia el hombre-mujer las dos cabezas hombre-mujer o sea, reconocer que yo, como soy un chista de Dios, de Dios Dios no tiene sexo, de los dos entonces yo también tengo los dos y por eso tengo dos sentimientos el espejo ¿quién soy? constantemente mirarme al espejo ser testigo de mí mismo o sea, decir ¿por qué estoy haciendo esto? ¿qué es mi intención? y ponerse, a hacer preguntas la curiosidad y el segundo es el huevo, de Pascuas, de Pascua, mm. es decir, nacer de nuevo. Estamos de nuevo en el concepto egipcio. También que está, está en el concepto hebreo. Nacer, nacer, nacer. La Pascua es constantemente un respiro. Como Cristo murió y la resurrección es un ¡Ah! respiro. La muerte solo apariencia y ahí y la, acabamos ven aquí la, la buitre la, es, no sé, sé a, mí, a mí me gustó mucho pero <ríe> quizás ustedes no pero es la buitre que dice todo se acaba y la buitre va a dar la vida la vida es el ojo la vida, reflexión es el mirarnos la estoy aquí para crecer entonces mi libro ojo oh, que me tengo que mirar y entonces, y aquí está el cobra cuando se acabó algo, uh, acción. Tomo algo que en la vida es constantemente, tomar algo que se murió, hacerlo, observarlo, crecerlo con la conciencia, la observación, y hacerlo uh, con la cobra, que es capaz de en una fracción de segundo, cuando he mirado mucho la, uh, el ratón, lo mira, lo mira, lo mira y un tac, y lo toma. O sea que toma mucho tiempo antes de hacer algo. Pero cuando toma la decisión, lo hacemos. Así tenemos que ser. Eso es el resumen de nuestra vida. O sea, tomar lo que murió, tomar lo que está viejo, todo lo, todo lo que me, me hace daño, todo lo que me dio, cambiarlo, mirarlo, y cambiarlo en algo positivo. Esa es la, la base del santo. Yo lo encuentro muy bonito porque ahora que... Es, es típico pensamiento egipciano y los egipcianos decían ya lo, er, en aquel entonces decían ya que nosotros somos así hablamos con los libros estamos constantemente repitiendo lo que hemos aprendido de otras personas lo que dijeron otras personas Constant Yo también pero es importante comprender así es nuestro hacer el ser único ¿Qué somos nosotros? Que porque estamos creando mundos y no vivir de cosas que hemos aprendido, pero vivir de la chispa del divino que nos menciona el corazón. Desarrollar todas que capacidades del divino. Y fíjense, esto es, una, es un poco más tarde, es Robert Hood de 1619, que decía que constantemente, y eso es así es cierto, todas las cosas que vemos, la tierra, el agua, está escrito en latín, perdón, so, en la época era la escritura. Agua, todos los textos, mundus sensibilis, con el mundo sensible, lo veo con los ojos, las narices, gustos, uh, tactus, auditus, y eso, para él, iba en la obra de las ideas. O sea que ahora me están escuchando y ustedes, nosotros todos pensamos, cada vez que yo digo una palabra, ustedes están viendo la imagen de esta palabra. Si ¿Sí digo una mesa, cada quien va vale a ver una mesa diferente: mesa de redonda, mesa cuadrada, mesa con tres pies, con cuatro pies. No sé cuál es la, la, la mesa que ustedes han imaginado, pero es el nombre de la mesa, porque yo la mesa que tengo aquí es diferente de la que tienen allá, pero esa mesa está aquí es imaginatus, es y anima est. aquí está el alma, y de esto, de esta mesa que estoy explicando, solo un vermis pasa a la conciencia, solo un vermis, o sea, poco llega, de todo lo que he explicado en esta conferencia, poco llegará, si vamos a recordar, solo de un mes, ¿qué es lo que nos vamos a recordar de esta conferencia? Espero mucho, déjame esa esperanza. Pero, entonces, y después dice, para que se quede más, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es este que corazón con Dios, Deus. O sea, ustedes están pidiendo, ¿lo que dice verdad en este momento? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué es lo que está bueno Que se ha tardado de 3.000 años atrás, 4.000 años atrás. Pero déjenme muertos ahí, muertos. Pero, algo, espero, que ustedes, se dice, no. Hay algo que me dice es verdad. Y para el egipciano, como para Robert Hood, Ángelos, son los ángeles, es el equivalente de la, los arcángeles. Todo mi conexión es divina. Mis diferentes cabezas, y la tienen acá. Fíjense, esto es la bonita Avalokiteshvara, que es la divinidad de la muerte, que tiene la estatua que está acá. Fíjense aquí, ¿no? ¿Ven la conexión vertical? Son las tres, las 14 cabezas el amor. ¿Eh? 14 modos de amar. ¿Por qué 14? ¿Por qué 14? No lo no sé, ¿por qué 14? Yo 14. Pero, y me gusta mucho porque, fíjense esta, esta, esta cabeza que está acá: que quiere decir Esa, el amor de Dios puede ir en 14 modos diferentes. 14 modos de amar. Y aunque una, vean una cabeza aquí que está enojada, terrible, que está en amor. El amor puede ser enojo. Cuando tienes un niño tienes que aprenderle, aprenderle cosas. El amor significa también ser severo. Son 14 modos. Entonces, el, uh, para Robert Wood, esta conexión vertical es la que te va a requerir Como esas 14 caras la que te va a enriquecer constantemente de lo que tú no sabes de saberlo. Pero que sabes ya, pero tú no sabes todavía que saberlo. Es tu parte eterna, infinita, que habla con la que no, la que no sabe, la parte de, que no sabe todavía de hacerlo. De hacerlo. No sé si me explico bien. Y entonces constantemente para la descripción lo que te va a hacer crecer lo que te va a hacer tomar profundidad es tu conexión vertical. Que ven también, ven todas las estatuas, tienen esta conexión vertical. Entonces, ven uh, uh, sí. la, la espada, esto es la parte derecha, la parte izquierda, ven las dos partes representadas de modo uh, budista. Aquí tenemos a Manjushri, Manjushri que representa la acción justa. Y aquí tenemos a que representa la compasión y la parte izquierda. Y ven constantemente, en todas las religiones, los mismos principios. Y fíjense que Matrushri está a la derecha, él, ella a la izquierda. Hombre, mujer. Los mismos, fíjense, los mismos paralelos entre Egipcio y Tíbet. ¿No, ¿No se asombra no esto? ¿No? Normal, ¿no? De acuerdo. Bueno, no voy a no entrar en detalle porque podría hacer una conferencia sobre eso, todo sobre eso. Pero, eh, para. También eso, los, los hebreos, desde han tomado muchos de los pues han vivido mucho tiempo ¿sabes? en Egipto, los ejércitos. Y en la tradición hebraica, mucho de ¿no? la tradición de escena ha tomado mucho de esto y han hablado de, esto, de esas masas que ven aquí, que nos creamos de los pensamientos tantos pensamientos que nos llenan la cabeza que nos impedicen de pensar normalmente o sea, que, esto es David Kahn, que es un uh, pintor, uh, dibujador uh, americano que me ha dado la autorización de hacer que realmente las ha hecho ver cómo se ven en el aura. O sea, desarrollando las capacidades de los ojos, se llega a ver los campos del alma, y se llega a ver estas masas. Entonces, las ven, son, son un mundo que nosotros creamos alrededor nuestro. Los ven así. Cuando son un mismo elemento, van a desarrollarse como masas alrededor del nuestro. Que son, uh, que son muy fuertes, que escriben aquí y allá, que son más, más formas. eso se llaman las formas-pensamientos. Formas-pensamientos que son acumulos de pensamientos. Sabemos que tenemos formas-pensamientos, porque la manera cuando nos despertamos antes de pensar algo, ¡pum! te regresa el pensamiento que se tenido ayer noche. Eso significa que tu pensamiento ha tomado más fuerza que ti. O sea que has talmente dado cuerda a este pensamiento que es más fuerte de ti. Y la mañana te levantas y te nuevo, ¡ah! Esta preocupación, pero ¡ah! ¡qué lástima! Y regresas en el mismo disco, en el mismo disco que, que, que la, la, el día anterior. Entonces, son masas que son nuestros. Uh, uh, y nosotros la, la alimentamos así constantemente. Son tantos pensamientos, preocupaciones. Cosas, pero también cosas bonitas, en posit pensamientos positivos también. Y entonces pueden ser casi ciudades, o sea que más las piensas y más crean una, una vida, una, un ser. Los uh, seños llamaban pequeños, es que nosotros vivimos en un pensamiento de Dios, de Dios. Que este mundo está hecho de un pensamiento de Dios. Y que nosotros creamos estos mundos. ¿Qué son nuestros pensamientos? Y todo lo que no hacemos en nuestra vida, lo hacemos. en nuestros pensamientos. Y puedo decir que yo veo, Wendy, con los de la capacidad de ver más allá, llego a ver los pensamientos y puedo decir que cuántos pensamientos tenemos encima. Y la mayor parte tienen sí, un común denominador, se llama sentido de culpa. Sí, sí, sí, el centro de culpa demasiada culpa y eso, esa culpa no nos hace libres nos quita la libertad de ser de ser nosotros mismos de ser lo que somos pues en las, en las formas de pensamientos que es, que es lo que se, le, se, se llega a ver mujeres, pero tan, talmente creíbles que no que hay hombres que necesitan tener dos o tres mujeres para ponerla computándolas Llegar a la profesión de esa mujer que tiene en la cabeza Entonces, y mujeres que tienen dos tres hombres que lógicamente hay que, que piensan talmente con un ideal que no llegan a encontrar por ejemplo el hombre o que tienen dos tres hombres para llegar a encontrar el hombre ideal Pero, hasta que nosotros tenemos estas ideas ideales no estamos en la realidad y la realidad es la vida espiritual. Y empieza por el aquí y ahora. Aquí y ahora. Y eso es para mucho entre los diseños. Aquí y ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Estoy presente? ¿No estoy presente? ¿Veo la realidad, realidad? ¿O veo la realidad que quiero ver? Porque la tristeza viene del hecho que tenemos ideales demasiado arriba y realidades Demasiado abajo. Y es, veo, aquí menos, pero veo en Canadá donde hago conferencias y cursos, o en Estados Unidos, cuánto la gente vive un mundo con Internet, con uh, Second Life, con tantas aplicaciones, con Facebook, y viene una otra realidad completamente diferente. Y después, pues, no tienen ocasiones de ponerse en contacto con la realidad de todos los días. Menos mal aquí ya en Cataluña, se sabe que las catalanes uh, son más en contacto con la realidad. Entonces es por eso que no dije oh, otra cosa, ¿eh? solo dije eso. <risa> <risa> Entonces, uh, para los ejercicios de esto de uh, que dice: cuando la gente tenía dolor de cabeza, el médico le hacía llevar un cocodrilo de, de hecho de. Uh, de terracota y de llevárselo por una semana sobre la cabeza. Decía: así vas a darte cuenta de cuántos pensamientos tienes constantemente. Y por una semana, será eso, me digo, por una semana te vas a ir por la calle, y donde y queda, pero siempre llevando un de y por encima de la cabeza. Así te vas a dar cuenta cuánto tiempo tú pasas tu vida a pensar. Después de una semana, eh, me había quedado en la cabeza. Solo para quitarse con el vino de encima. Exactamente. Eh, eran cosas así para decir cuánto eh, nuestra vida está comida de pensamientos. Entonces esos pensamientos van a, a ir a tocar diferentes zonas del cuerpo, a según el tipo de pensamientos que son. Si son de enojo de rabia de de... entonces son pensamientos de fuego y van a hacer problemas aquí, en el intestino, el estómago, hígado sabemos todas las expresiones que existen si son uh, emociones que no tengo aire estoy sofocando, no me dejen de respirar van a tener un efecto aquí y si son de emociones de lágrimas, de emociones de algo que voy a perder van a ir más allá de las partes genitales la, la parte... Pues, muchos problemas de y después, si tengo problemas con el tocar la, la tierra, finanzas, problemas con el dinero, con, sobre, para sobrevivir, no sé qué es lo que voy a comer mañana. Entonces, muchas veces son las, son las, son las, son las piernas. Entonces, según el tipo de pensamientos, los ejércitos es en una zona diferente donde va a llegar. También eso se encuentra en la tradición hindú, que son muy, muy similares La tradición hindú y egipcia. Entonces, para los, uh, los egipcianos, todo es una cuestión de comunicación. Tenemos canales, como la cultura, los chineses, tenemos canales, aquí están escritos en el sánscrito, se llamaban mo, mo en el egipcio antiguo, y mo. Y son dos canales que están en tu cuerpo y si tú dejas de, dejas de mover en tu vida dejas de seguir tu dirección de tu sol interior entonces todos esos canales ya no llegan a funcionar y ahí empiezan las guerras porque ya no hay canal de comunicación está arriba, abajo, derecha, izquierda entonces el cuerpo para ellos está hecho pues, así está constantemente respirando y todo el cuerpo es movimiento. Y si nosotros, la única cosa que interrumpe el movimiento son sus pensamientos, que ellos son fijos, entonces es de parar a respirar nuestros pensamientos. Es lo que vamos a intentar hacer después. Entonces, para eso, utilizaban las manos, y uh, usaban las manos para poder ayudar la, la, el movimiento del, del cuerpo. Pero también utilizaban la en, en, en, en energía, mucho de la energía, como se usa eh, hoy en día, eh, se, también cuando eh, en campaña se usan personas ¿no? que, que utilizan todavía la energía, utilizan ¿Es mucho esta energía, uh, utilizando que buscar los, los campos sutiles. Sí. importante era ayudar, no era solo la terapia, pero también ayudar a la persona a subir, subir sí mismo, o sea, llegar a ser nuestro contrato de vida. Esta es una cosa muy importante para los diseños como para los egipcios Seguir tu visión de vida Tu vida tiene un sentido porque estás siguiendo lo que has decidido antes de vivir Y si no sigues lo que has decidido antes de vivir, pues tu alma dice adiós O sea, es una cosa importante comprender para los egipcios, para los indianos también la, tenemos tantas vidas para nuestra alma, una vida más, una vida menos, no es tanto. Entonces, lo que hace que nuestra alma siga dentro de nuestro cuerpo es que está haciendo aquí bastante experiencias como para ir adelante. Si mi alma, con mis pensamientos fijos, no la dejo vivir mi vida, pues sería se si aburre y si se aburre, se va ¿Queda claro? es una cosa muy importante comprender que es constantemente dejando entrar todo lo bonito que el divino nos dio o sea que estamos aquí Dios nos dijo no para uh, vivir y basta pero para, como un flor para dar mejor del mismo entonces para eso constantemente buscar quién soy, quién soy, qué, qué, qué quiero hacer para poner juntos todas partes de nosotros mismos, para quitarnos las guerras de encima. Y además creo que la cosa importante es recordarse que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, que las culpas no son de los demás, las culpas no siempre son de los demás. Pero las culpas tengo que verlas yo y el otro. Si hay una lucha, ¿cuánto por 50% de la culpa la tengo el mal? ¿Lo otro, 50% de tengo yo. No hay jamás se vio una lucha con una sola persona. Están, están dos para luchar. Si hay una lucha de una enfermedad entre nosotros, somos dos a luchar, una parte contra la otra. Y las dos tienen que. Entonces, un buen compañero para nosotros mismos aprender a ser menos exigentes somos demasiado exigentes con nosotros mismos demasiado difíciles tienes que hacer eso lo otro nos llevamos constantemente a un nivel de tienes que hacer esto cada día nos empujamos nos empujamos, nos empujamos pero no puedes vivir tu vida galopando. no llegas a vivir la vida de vez en cuando qué? pararte y galopar constantemente no te entra. entonces por eso los egipcianos decían fíjate en tu parte que es más herida o sea, tomar su tiempo como los animales para alejarte las heridas cuando algo no va hay algo que no va aprender a llorar no llorar para llorar, llorar, llorar, y llorar, <risa> no es eso. Pero tengo que llorar, no va a cambiar nada, pero me dejo llorar. O sea, llego a tomarme el tiempo de decir, eso fue una herida para mí, yo no soy Dios, soy una parte de él, pero no puedo cambiar todo. Y aceptar, bueno, eso me dio, soy un hombre, soy una mujer, pero me dejo llorar. Para que, que pueda pasar algo más. Me acuerdo que cuando mi mujer se fue, porque estaba se en viaje. <risa> y no estaba en casa, por su conferencia, la del mundo, entonces uh, se encontró otro hombre y me, me quedé ahí llorando, muy, muy fuerte, hasta que después de un año me dije: ¿Por qué estás llorando todavía? Es posible que después de un año la separación esté llorando. Y me recuerdo que me hice, un, hice un, uh, un ayuno, un ayuno de algunos días para que todo esté cuando control. En ayuno todo sube. Y me di cuenta después de 10 días que... Sorry, soy duro. ¿eh? <risa> que Después de 10 días, una lágrima llegó a mis uh, labios y la, labia, la, la, la lágrima era dulce. normalmente las lágrimas no son dulces, son saladas. ¿Por qué me llevo dulce? Y me dijo, ¿qué estás pensando? Y me dijo, sí. Los momentos bonitos que he pasado con mi mujer. Ella se puede ir, pero eso se quedará para siempre. Y nadie me las puede quitar y ahí fue la última lágrima que tuve y creo que es eso que es importante es tomarnos el tiempo de tener esas lágrimas y vivirlas no, no es la llorar para llorar porque eso tiene sentido pero llorar para integrar completamente entonces es eso y es quitarnos de encima todas las culturas de perder porque perder una persona es exacto, pero no no tiene posesión sobre las personas y si él no se fue no la puedes recoger entonces es inútil enojarte el momento que tienes que dejar los brazos y de decir es así y amar lo suficiente como para perdonar es la cosa más bonita es el perdonar y perdonar todos los nudos que tenemos en la cabeza todos los nudos interiores el perdonar es la cosa más fuerte que podemos alcanzar. El perdonar es, fíjense, es dejar Es realmente eso. Eso es lo que se hace durante la, la formación que, que hago de, de la pez, es realmente aprender a perdonar. Perdonar. Pero perdonar de verdad no significa perdonar con la cabeza, todos lo vamos a hacer. Pero perdonar hasta que llegues a decir. Gracias. Y ahora con mi ex mujer, nosotros pues, nos, uh, nos llevamos cada, vez, cada dos semanas, nos llamamos. O sea, es ha sido una amiga una increíble ahora. Pero, ¿por qué me fui hasta al final de cerrar los círculos? Será todo lo que empiezas a aprender a cerrarlo. Realmente Y para cerrarlo, a aprender que toda la gente que ¿Qué? vas encontrando es parte de tu círculo y que uno después del otro todos son parte de ti te hacen ver partes de ti que no siempre quieres ver empezar también a ver la parte luminosa o sea amarte es una fácil de decir amarse qué es lo que significa pero realmente aprender amarse sí quiere decir también aceptarse Cómo somos y tomar de donde somos un paso a la vez, un paso a la vez, crecer, crecer. Porque no sirve empezar con la técnica social. Porque hay un momento en que no se recuerda a San Francisco de Asís, las últimas palabras que hizo. San Francisco de San Francisco de Asís. Estaba yendo hasta su último viaje y se empezó a hablar con su cuerpo. Y dije, vieja mula, porque se si llamaba la mula, ¿cuánto te hice saber? Y murió porque su cuerpo ya no podía aprender lo que él no hizo. Aprender a querer también su cuerpo, quererlo. Aunque sea feo o bonito que sea, es mi cuerpo, es mi templo. Amarlo. Y después, de nosotros. Gracias a todos.